Bueno, saludos. En esta hora les quiero mostrar un método que he descubierto y es de cómo modificar imágenes y archivos en PDF a Word para poder editarlos. Como en el caso, tengo esta, este documento y quiero editarlo y no puedo porque es un escáner, es escaneado o, o, o una foto también que tenga texto y ustedes quieran modificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez le den clic en el link que les daré en la descripción del vídeo, les saldrá una página así. Resulta que ahora estaba haciendo el proceso y ahora no me deja seguirlo haciendo. Porque me ya eh, superé el límite. El, el, el Pero no hay problema por esto. Porque yo tengo un método que he descubierto ahora mismo. En el cual cambiamos la dirección IP y nos dejará ingresar normalmente. Entonces. Eh, una vez le den clic en el link que les daré en la descripción del video les va a salir el, la página esperan eh, los 5 segundos de publicidad luego le van a saltar publicidad, publicidad y les saldrá eh, les saldrá la página para agregar la extensión para cambiar la dirección IP para que ustedes tengan su programa eh, ilimitado sin ningún problema entonces agregan agregan la extensión siguen estos mismos pasos una vez que la hayan agregado pueden cerrar aquí vuelven y abren el navegador eh, ahora que lo ensayo lo hice con Estados Unidos bueno una vez que abren el navegador le dan clic aquí en la llavecita que está ahí para activar le dan clic aquí se activa y aquí escogen el país eh, que ustedes quieran pues que su dirección IP sea en mi caso como ya la he cogido de Estados Unidos la voy a coger de eh, parís bueno y ahí está le doy aquí clic aquí, aquí, aquí y listo miren que ya cambió de color ya está activa entonces ahora ya no me va a salir ese molesto mensaje que tengo que pagar para seguir convirtiendo mis archivos entonces ahora sí a lo que vinimos una vez que hagan eso para que no les estemos de para cuando ya hayan hecho muchos archivos le, y les corre dinero, ustedes ustedes aquí pueden cambiar esto y ya no tienen ningún problema. Entonces cuando le den en el segundo link que les dejaré en la descripción del video, les va a salir esta página en el cual ustedes aquí escogen la opción. Si van a cambiar de PDF a Word, de PDF a Excel, de PDF a PPT, pero en nuestro caso es PDF a Word aquí en las otras opciones para que ustedes cojan entonces eh, como mi archivo los tengo en mi, en mi computador le voy a clic aquí si ustedes lo tienen en, en una de estas otras opciones lo escogen las de acá entonces yo le voy a clic aquí en, en, en el equipo me voy a escritorio donde tengo la carpeta la abro y vamos a modificar el último este que es el más complicado le vamos clic en abrir ustedes pueden seleccionar los todos y subirlos de una vez para modificarlos a la vez no hay problema eh, miren este es el último miren que es como una imagen no se deja modificar en el acerco no mire no pasa nada eh, entonces la vamos a convertir a word miren todos son pdf este escaneado y ustedes lo que quieren es editar el escáner bueno, eh, una vez que ya haya subido el, el el archivo, aquí les va a salir que listo finalizado y luego listo, bueno una vez hecho eso, si quieren acá abajo aquí agregan más archivos y les sale las opciones, aquí dice añadir más archivos, pero apenas vamos a hacerlo con ese luego que haya subió todos los archivos o el archivo le dan clic aquí en no soy un robot una vez hecho ello damos clic aquí clic aquí en convertir y él les dice que esperen por favor y esperan un ratico no es muy demorado acá dice eh, reconociendo no se demora ya va ya va tengan paciencia que estas cosas buenas requieren un poco de tiempo ya ustedes van a modificar cualquier imagen que tenga texto o un pdf que no se deje editar con esta página sabroso una vez que termine dice finalizado y miren acá ya dejo, dice no sale esto girando y aquí ya está para descargar el archivo eh, modificado le dan clic aquí en descargar y, y baja de una vez en Word entonces le dan clic aquí en abrir se les abre el archivo le dan habilitar y miren aquí ya está como la letra es pequeña porque era un escáner no se ve muy bien pero no hay problema aquí lo podemos acercar y miren como aclara aquí yo puedo escribir miren si quiero quito el punto aquí pongo HHH o sea, puedo modificar un escáner, miren qué maravilla muy fácil puedo escribir donde yo quiera donde haya letra, puedo modificar si quieren pongo mi nombre aquí no hay problema en cualquiera de las imágenes, miren si quiero separo estas A bueno eso es sencillo modificar un pdf con esta página es muy buena lo importante es que hagan los pasos como yo se los indique no se olviden de instalar esta llave para modificar su dirección ip debido a que llega un momento que les cobran eh, porque la dirección ip se va registrando en la página entonces va quedando un historial de cuántas veces se ha hecho uso de ella entonces cambiando la dirección ip a cada país no hay ningún problema Lo pueden hacer infinitamente Bueno eso ha sido todo por hoy Espero que se suscriban y le den me gusta el video Si les parece bien Si no les parece bien pues qué vamos a hacer Bueno chao eh. Que la pasen bien